Buongiorno, da Pablo, el giorno de hoy, ¿qué cosa hago? Hago un entrenamiento de gamba y glúteo, mira, comando, gamba y glúteo. Eh, será un poco entrenamiento tónico y fuerte, como podéis guardar hoy, son un poquito coperto porque hace estamos, 13 de diciembre, 8 grados, pero cuando se firma mal, mira, comando, voy a hacer 5, 6, 8 ejercicios para la gamba y el glúteo, o lo que tú seas carico y tónico porque hoy vamos a inventar el fuerte cuesta gamba y cueste glúteo, mira comando, se inicia ¡Talla! ok, vamos a <ríe> iniciar nuestro primer ejercicio, vamos a salir el gradino, voy, al gradino. voy a dar un poco la esquina, pero van a guardarte bien como, se, como fue hecho el video, vamos a iniciar saltando los gradines ok, vamos a iniciar, ahora importante, las personas que han un problema del ginocchio, las articulaciones, evitar hacer pues este ejercicio de, de impacto ¿no? vamos a iniciar, guarda Tra, mano Tra, tra, punta, punta, punta, punta, punta, punta, punta, punta, punta, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, abro, ok. okay. Questo è il giorno di oggi semplice. Il prossimo allenamento lo farò più, più duro. Si ripete nuovamente. Nuovamente, nuovamente, guarda. Guarda, pa. Falto 2, 2, 2, 2, punta, punta, 2, 2, 2, 3, 3, 3, ok, perfetto. Comincio, normale. Pa, ammortigo, ammortigo, che il ginocchio. No pase la punta del pie. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Tra. Ok, perfecto. Yo lo hago dos vueltas. Tú acá se lo hago tres, aunque cuatro volteas. Ay ay, ay, ay, ay. Como me piace? Como me piace? A eso. ¿Qué cosa hago? Nuestro próximo ejercicio podemos hacer aquí, guarda. Un pie de... un pie de... a tierra con la mano. Puedo cosir y a hacer esto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve en diez. Me quedo. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Uh, ah, cambio, cambio de... Cambio de, de pie de que trabajan, ¿no? Ok. Piedi siempre tenso, va, va. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, en 10, me quedo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10. <ríe> ah! <ríe> yo he iniciado con el più difícil, pero quiero decir, las personas que no tienen la fuerza para tirar su el glúteo, pueden hacerlo así, guarda.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 Cierto que si tú soy fuerte, lo fácil como le falta el <ríe> Ok, cambio, cambio, cambio, cambio. Importante, contraer tu abdomen, sentir el ejercicio. Ok. Si sí va, si sí va. Uno, due, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y te quedo. Uno, due, tres. 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10, 60, <ríe> 60, ah, se se como de dicho prima, esto lo puedes hacer en casa, yo lo faccio hago así al parco, un poquito, pero tú lo haces donde mejor te trae, ok, con esta gamba y con este glúteo no se ferma más, fui soy más en YouTube, ok, el próximo, para un poco de glúteo, glúteo. Ok, guarda, guarda lo cual, uno, giro, tra, echendo, tra, salgo, giro, de nuevo uno, vale, voy va a hacer dos, dos, dos, uno, en dos, salgo, uno, de nuevo, dos, echendo, uno, dos, salgo, cambio, uno, dos, echendo, nuevamente, uno, Salgo, salgo, guarda. Uno, e dos, 1, Uno, dos, cambio. Uno, e dos, 1, Uno y dos. 2, la última vuelta, última vuelta, va, va. Va a encender, va a encender. Cinco vueltas, cinco vueltas, va. Uno, dos, tres, cuatro, en cinco, giro. 1, puede pasar señora, 2, 3, 4, en 5, cambio, cierto señora, esto es público, 1, 2, 3, 4, en 5, cierto, esto es público, puede pasar, cuando, cuando, cuando, al parque, aprovecho un poco, el sol, el sol, el sol, el sol, perfecto, perfecto. Este ejercicio lo voy a repetir nuevamente. Nuevamente lo voy a repetir. Nuevamente. Nuevamente lo repito. Ok. Ok, ok, ok. Lo voy a hacer continuo. Voy a hacer 10 y después 10 unilateral. Va. 1, va. Haciendo. 2. Que el ginocchio no supere la punta del pie. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9 y 10. Ahora, va 1, 2, 3, 4, 5, ahora laterales. 6, 7, 8, 9 y 10. Ok, ahora. 5 más. 1, 2, 3, 4 en 5 ah, me la meto con guarda voy a hacer dos ejercicios y finalizamos por el giorno de hoy no quiero aprovechar que la gente está en la estrada y se para mal y guarda 13 grados 13 nuestro próximo ejercicio cual cual voy a hacer este este acá se lo puede hacer ¿cuál, en el gradino yo porque no voy a darle darle un poco la, la izquierda guarda paso avanti ¿Tá? indietro tra sta indietro fa 10 volte 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 2 in più ultimo ok <ride> cambio cambio la gamba cambio cambio fa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 va último último último último ah ah bello bello uh. voy a hacer una piccola pausa piccola pausa piccola voy a tener un poquito de agua que me da un poquito de agua. <ríe> ah, me gusta. No me entiende. Ok. Como he dicho prima, yo lo faccio de vuelta. Tú a casa lo haces. Due, tres. <ríe> Ay, ¿Cómo me va a costar en cuesta diciembre? Mira comando. No podete mangiare troppo, podete manjar de tu un po, el panetone no engrasa, que engrasa seis tú que, que manja tropo y no fue movimiento. mira comando, ok, <ríe> saludo a toda la gente que lo guarda de todo el mundo, vamos a iniciar el cambio, ok, paso avante. le recuerdo, para este ejercicio puedes prender un bilanchere, un peso, yo lo faccio così, pero tu a casa, le ayudas un peso, va, de nuevo. uno, lento, lento, Sué, gamba su. 3 4 5 6 7 8 9 y 10, aunque el cual equilibrio se siente un poquito, <ríe> Ah, último, último, último. ¡Tra! Perfecto. Cambio, cambio de gamba. Mira, comando, estamos en fisión, en YouTube. Ok, va. Ah, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, dos más, dos más. Okay. ok, Ok, ok. <ríe> nuestro último, no, no, nuestro último ya para un alto guarda. Cualquier guarda. potete probar esta banda eléctrica en un en un negocio esportivo Voy a iniciar con este ejercicio. Si lo aprendo più giù, puedo para sí, resistencia. Ok, guarda, guarda. Guardo directo. Salgo. Uno, Due! tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 en Q. La vida siempre nos quede Q. Okay. ok, voy a cambiar de, de posición y vamos a hablar de postura. Vamos a hacer 12, 12, va. Va. y la prendo più giù, più resistencia 1, cuadro 2, scendo 3 4 5 esquina de 6 7 8 9 y 10, 2 in più ultimo, último, Una, 1 in più la vida siempre nos quiere de più. va, Ok, perfecto. Estamos finalizando el giorno de hoy, ¿no? Mira, comando, que este alenamiento es peletón en que gómine. Tamba y clúte. Que la primavera no te prenda afuera y de forma. Yo veo que tanta gente solamente se me alenan mancando el estate. No mira, comando, cocino más bien. Luego, hoy pues, no reyunge los resultados. Eh, que comadre colorí como está de, de tónica en forma, bueno lista lista mira comadre, para finalizar eh, voy a parar el último ejercicio, lo voy a parar con no en el gradino porque ya la gente me dice, eh Pablo en casa no es gradino, a ver, lo voy a hacer eh, en la panquina, en la panquina cualquiera si, sí. en la casa una, una sedia, el tablo, cual cosa lo puede parar Ok, <ríe> nuestro antepenúltimo ante ejercicio, guarda lo que colocar el pie sobre el gradino, la panquina, la sedia Mira, comando, las dos manos, sototerra, guarda, vamos a hacer esto, guarda. Uno, suelo lentamente el glúteo. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. 9 en 10, 2 en me quedo 1, 2 y 3, perfecto, ahora adesso, adesso. voy a cambiar voy a cambiar cambio, cambio, cambio cambio, cambio, cambio de gamba, cambio de gamba ok, va, Y va, y va 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ok contraigo contraigo guarda 2 2 mi chedo 1 2 e 3 perfetto adesso sempre nella panchina, nella panchina intanto tu riposa Vamos a fare questo guarda 1 lento 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 en 2 en più, contrae el gluteo ok, perfecto cuando se estanca el piu, cuando se ferma el Ok. Cambio, cambio de cambio pie. Con el que solo iniciado, va, ok. Y va, vamos a hacer 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 en más. Ok, me quedo. 1, 2 en 3. Perfecto, cambio de pie, cambio de pie. 1, 2. 3, su su il gluteo 5 6 7 8 ultimo ultimo in più ultimo me chiedo 1 2 e 3 <ride> ok qua era <Qualchina> faltando <ride> normale normale con tutte e due con tutte e due 1 2 3 controlla il gluteo último ok para <risa> estamos casi finalizando estamos casi finalizando nuestro ejercicio de gamba y glúteo nuestro último ejercicio siempre vamos a lo cual la panquina bien sol, están dando bien Okay, nuestro último ejercicio siempre guarda como he es dicho prima voy a usar la panquina eh, se la sedia el tablo cualquier sí cosa importante para guardar postura importante presión el ginocchio esquina siempre de vista para el cual, Vado tú en dientes. Un, diez, dos, tres, Cambio, cambio gamba, cambio gamba. Su e diet. Uno. Due. Tre, quattro. Cinque. Ultimo, ultimo, ultimo. Ok, dieci. Uno, due, tre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Perfecto. Bueno, a esto le falta una vuelta. Tú a casa lo fai due durante tres volte. Por el giorno de hoy, habíamos finalizado. Mira el comando. Dopo de esto, debes hacer un poquito de estrés. A veces porque el sol anda via, debes a escapar. Porque papá, cuando hoy va 7, 7 grados, mira el comando. No me va malo, yo mamá, puedo por y no con le recuerdo, si ancora no te has inscrito a este canal, inscríbete a ese. De cuore, Pablo.